Richard, <laughs> Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Esta secuencia que ustedes han visto, la han visto ya mil veces, lo vamos a ver de nuevo después por una razón muy, pero muy importante, al margen de las implicancias sociológicas, psicológicas, éticas, o faltas de ética en todo caso, además, digamos, de comprobar la decadencia de aquello que en una época fue la meca del cine, ¿eh? como están produciendo ahora películas en Hollywood totalmente adocenadas, Películas en donde no hay cine directamente. Eh, bueno, vamos a usar justamente esta escena para pensar un poquito un tema fundamental en nuestras narraciones. Muchas veces pasa en los cuentos y novelas que aparecen en el taller que los personajes no tienen las reacciones humanas suficientes que tendrían que tener. Ahí se cae justamente en la verosimilitud. Vamos a explicarlo con un pequeño ejemplo. Supongamos un cuento, esto pasó de verdad, un cuento en el que, digamos, un personaje es insultado, lo, lo, lo putean de río abajo al tipo y el tipo no contesta nada, no dice nada. Yo le pregunto al autor, decime una cosa, ¿por qué este personaje no reacciona? ¿Por qué si le está siendo tan, tan insultado y... El tipo se queda absolutamente callado. Y la respuesta no se hace esperar. Es Marce, ¿por qué es un cagón el tipo? Un cagón en, en Argentina y en otras partes de América es un cobarde. ¿eh? El tipo no tiene reacción justamente por su cobardía. Es decir, su reacción es quedarse callado. Bueno, entonces yo le digo, decilo, aclaralo eso. Porque no es normal, no es normal que una persona la insulten de arriba abajo, de la manera en que tu personaje está insultando a este, y no haya ningún tipo de reacción humana acorde con esa situación de insulto. Si este hombre no reacciona por ser un cobarde, tenés que explicarlo antes, para que el lector no se quede preguntándose, pero este tipo, ¿qué le pasa? Ojo, se lo queda preguntando en el mal sentido y no esperando a ver qué va a suceder. Pero si voy a plantear las bases para que este personaje sea un cobardón, un cagón, ahí, bueno, tenemos ya la justificación de por qué no está diciendo nada. Muchas veces pasa eso, que uno de repente ve eh, una, una acción bélica alrededor de él, y si este personaje no tiene Asperger o es autista, alguna reacción tiene que tener, algo que, digamos, o miedo, o participar, o no participar, o evadirse de esa situación, algo tiene que pasar, porque si no, el lector no te lo va a creer. Vos podés plantearle al, al lector, pasa en el cine, pasa en la literatura, podés plantearle al lector las situaciones más grotescas, más absurdas, más descabelladas, pero te las va a creer sin problema. Ustedes fíjense aquello de Kafka, por ejemplo. ¿Cómo nos creemos las, las aberrantes ficciones de Kafka, eh, que realmente son, realmente, muy y dieron pie para un montonazo, de, por, a mí, por ejemplo, no me cabe duda que en el cine David Lynch es un, digamos, un, un epígono de, de Kafka, es un, un sucesor, en todo caso, fílmico de Franz Kafka. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene esos ambientes pesadillescos. para ¿qué es justamente lo que hace que esos ambientes tan alucinantes y de pesadilla calen en el ánimo del espectador o del lector? Porque tienen un correlato un correlato real y lógico. La gente que está alrededor de esos monstruos aberrantes o de esas situaciones alucinantes tienen, digamos, una respuesta emocional que es muy posible que sea también la del propio espectador, la del propio lector. Si no está esa respuesta, y bueno, vamos por un mal camino. Yo les voy a pedir una cosa muy, muy importante y en base de lo que yo les digo. Si ustedes ven una, una actitud como la de Smith contra este chistoso, por llamarlo de alguna manera. Eh, ustedes están ahí en el Oscar y lo tienen esto que escribir, como si fuera realmente un cuento, ¿no? Entonces, cuando aparece el bife, ¿ustedes qué hacen? Van a poner todo el horror de la situación. ¿Mm? Pasa un poco como sucede en una gran escena de una enorme película con Judy Garland y James Mason una de las tantas versiones que se han hecho de la misma historia, eh, nace una estrella. Ustedes ven en esta escena que estamos viendo ahora en pantalla un hecho realmente tremendo, también en la entrega de los Oscars. James Mason, que es el marido de Judy Garland, ella recibe el Oscar a la Mejor Actriz, y él, no es porque sea envidioso ni esté celoso ni nada, no tiene trabajo y se ofrece para trabajar en, en Hollywood, habiendo sido un enorme actor, y un tipo muy, pero muy famoso, el tipo se ofrece delante de todos y expone toda su, su miseria, su, el espectador se, se apiada de él, etc. Pero cuando él aparece aplaudiendo así, en medio de todos los, los aplausos, se producen esos aplausos graves y realmente eh, muy, pero muy, notas notas muy oscuras, digamos, no que hacen que todo se detenga y toda la atención se centra en el personaje de James Mason que empieza a avanzar entre las mesas y llega hasta el escenario para ubicarse junto a su mujer. Y en un momento dado le hace así sin querer y le encaja un revés en la cara. Ustedes van a ver la reacción tremenda del, del público presente en ese momento. Pero ya la reacción había sido dada cuando él empieza a aplaudir así. Todas las caras se ensombrecen. ¿Mm? En Hollywood después sucedió que se produce, digamos, una, una especie de divertimento, se hacen parodias. Eh, es muy común en Estados Unidos esas cosas en los discursos. Eh, la, por ejemplo, de repente, yo me acuerdo uno que había aparecido un cowboy eh, exigiéndole que se, al, al, a uno de los oradores que exigiéndole que se case con la hermana, que la dejó embarazada. Bueno, la gente se lo toma en serio en un momento y después se dan cuenta de que es una broma. El público está muy acostumbrado hoy día a eso del pastorcito mentiroso. Volvemos al tema de Bill Smith. Tenemos ahí entonces una situación recontraconflictiva, un tipo que le pega un bife al otro. El escritor primerizo, lo primero que va a hacer, lo primero que va a hacer es poner la nota de horror. De los eh, del público que está presenciando eso sin embargo yo los invito a ver de nuevo esa secuencia esa escena de la vida real a ver qué es lo que realmente está pasando uh oh Richard oh wow wow Will Smith just smacked the shit out of me the Wow, dude. Yeah. It was a GI Jane Jump. Okay? Como han visto, y si no lo vieron, vuelvan para atrás un cachito. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, concretamente, cuando Bill Smith se le va acercando al, al cómico, llamémoslo de algún modo, se le va acercando, ¿no? Y el público se ríe. Cuando le pega el tortazo, el público se sigue riendo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿La reacción humana de sadismo? No, es, es otra cosa. El primerizo va y escribe, y todo el mundo se horrorizó cuando Smith le encajó la cachetada. No, fíjense de vuelta si quieren. La gente se ríe. ¿Por qué? Porque piensan que todo va a nivel parodia, que todo va a nivel... Puesta en escena. Alguien dijo que podría llegar a ser una puesta en escena. Yo honestamente no lo creo. Yo no lo creo. Para mí fue todo en serio. Eh, pero ahí tenemos el caso justamente de que cuando viene el insulto, eh, usando una palabra sumamente fuerte, ahí ya la gente se da cuenta de que eh, Bill no está, no, no está jodiendo. ¿eh? O sea, la cosa va en serio. Entonces, mi consejo sano es el siguiente. Reacciones humanas siempre, pero no apresurar reacciones que tengan que ver con cosas, digamos, directas, me refiero a que de repente a uno lo insultan, ¿no? Y este reacciona, es lo más lógico, ¿no? Pero pará, para un cachito, ¿no será conveniente que antes de reaccionar al insulto, el, el insultado diga, escúchame un cachito, ¿vos estás hablando de serio o me estás jodiendo? ¿Cómo es la historia? Contámela, por favor, porque así sé de qué manera reaccionar. ¿ok? Porque si lo estás diciendo en serio, te puedes meter esto en donde ya sabes. ¿Me explico? Entonces, ahí, digamos, con un poco más de calle, de percepción, el escritor pone, la además de lógica reacción, la real reacción. La real reacción. Pasa esto mismo en una ópera del final del siglo XIX, Ruggiero León Caballo. Eh, León Caballo cuando era chiquito, el padre era juez y le tocó juzgar un hecho real eh, de infidelidad y asesinato que sucedió, digamos, eh, en, en, no, me, no recuerdo en qué pueblo fue, pero a León Caballo le quedó la idea todo el tiempo. ¿Qué pasa? Una compañía de actores transhumantes que representan una comedia de enredos en los personajes de la comedia del arte, Colombina, Arlequín, bueno, Paleacho. Bueno, la cuestión es que... En la compañía se produce, en el seno de la compañía, un hecho de infidelidad, en el cual, digamos, están involucrados los principales actores, entre ellos el jefe de la compañía, que es Paliacho. Él es el que le pusieron los cuernos. Fantástico. Este hombre no es que jure vengarse ni nada, expresa un sentimiento de desgarrador. Pero después, ¿qué pasa? Inmediatamente de haber descubierto esa situación. Viene la representación teatral, ya con todo el pueblo reuniéndose para ver al aire libre la representación. Bueno, lo que está siendo representado, esto es una, una, una eh, puesta en abismo, como llaman los, los, este, los críticos nuevos, ¿no? una especie de, de teatro dentro del teatro, porque vos, que sos el espectador de la ópera, estás viendo al público, que vendría a ser el coro, viendo a su vez la representación de Arlequino, Colombina y Paleacho, en donde se reproduce los cuernos que se habían dado en la vida real. Entonces, ¿qué pasa? Se da la situación en que el público está asistiendo a esta representación ficcional, pero que el espectador el cómplice sabe que esto pasó en realidad. Entonces, cada frase que va el espectador de nosotros, no, el otro espectador. Es una maravilla, es una caja china, eso era la puesta en abismo, una caja china dentro de la otra. Entonces nosotros sabemos que todas esas palabras que están diciéndose en ese momento, esas, esas imprecaciones, etcétera, esas respuestas que da la mujer, el, el marido trata desesperadamente por que le, que le diga el nombre, que le revele el nombre del amante, delante de todo el mundo. ¿Y todo el mundo qué pasa? La gente, al principio, ojo, al principio, piensan que todo va a nivel de la representación en sí. Tanto es así que el coro dice en un momento qué maravilla, cómo trabajan, me hacen llorar. ¿Ven? Entonces después vos te das cuenta de que eso estaba realmente pasando en realidad, que los actores se habían quitado la máscara, hay, hay, hay en algunas puestas en escena yo lo he visto que es literal ese que se quite de máscara, y se produce entonces la tragedia del asesinato delante de todo el el público, perdón por el spoiler, pero busquen la ópera, Yo lo voy a dejar alguna buena versión abajo en la descripción. Entonces, en consecuencia, fíjense que León Cavallo, eh, ya, digamos, picho astuto, pone justamente esa reacción de la gente que piensa que esto es una parodia. Lo mismo que pasó en la vida real con el episodio de Bill Smith. Solamente pensando en estas cosas, Nuestros textos van a ser verosímiles, vamos a acompañar la, el comportamiento de los personajes, lo vamos a acompañar con un comportamiento acorde en el cual el espectador y el lector pueden llegar a identificarse y la identificación en arte, en el arte narrativo es todo. Si vos no te identificás con las situaciones, no podés seguir leyendo y te aburre y apagás el televisor, cerrás el libro. Muchachos, espero que esto les sirva para que cuando ustedes publiquen sus primeros libros, la gente no los cierre. Hasta pronto.